El día de hoy nos encontramos en la alameda de las delegaciones Capuzalco. Venimos a buscar unos perritos que fueron rescatados por un albergue y queremos conocerlos. ¡Acompáñanos! El albergue al que llegamos va a cumplir 7 años de estar rescatando perritos. La dueña es la señora Luisa, que con su esposo y familia se ha preocupado por el bienestar de estos peluditos. El albergue rescata perritos callejeros con problemas de salud, atropellados o con problemas de nutrición. Han sacado adelante 80 perritos, los cuales se quedan con ellos el tiempo que sea necesario, ya sea que los adopten o sigan con ellos más tiempo. La manera en que recaudan fondos es vendiendo figuras de yeso que ellos mismos hacen. También aceptan donativos como jabón para hacer limpieza en el albergue, croquetas o ropa. La que está en buen estado la venden y la que no, la utilizan para hacer camas a los perros. El proyecto inició porque a la señora Luisa le disgustó el sistema de otros albergues en donde ella era voluntaria, pues en ellos después de un tiempo sacrificaban a los perritos. Él es Copérnico, él lo rescataron de la calle porque se encontraba muy enfermo, con alta temperatura y con mucho moquillo, entonces ellos se encargaron de alimentarlo y curarlo. Su nombre de él es Quintán. Él fue rescatado en una tarde lluviosa gracias a que lo encontraron refugiándose debajo de una mesa. Al verlo solo y descuidado decidieron llevárselo con los demás. De hecho tiene poco que lo rescataron. El abandono. Perros es algo que ocurre frecuentemente y miles de ellos necesitan nuestra ayuda. Aunque no todos podemos fundar un albergue para ayudar a estas criaturas indefensas, podemos contribuir de otras formas, por ejemplo, esterilizando a nuestros perros, no comprar mascotas o ayudar a estas pequeñas organizaciones independientes. Debemos tomar conciencia y ayudar a organizaciones altruistas.